Llega nuestro 15 días de oro del pescadito frito. Del 11 al 27 de octubre disfruta de más de 20 raciones de pescadito frito por solo 6,90 euros la ración en todos nuestros restaurantes. Boquerones, salmonetes, calamares, pulpo rosada, tortilla de camarones, adobo, colitas de langostino y muchos más platos. Este año también podrás disfrutar de nuevas sugerencias. Misma cantidad y calidad a los mejores precios. No te lo pierdas, las personas celíacas podrán disfrutar de la carta de los 15 días de oro del pescadito del 4 al 17 de noviembre, recogiendo con anterioridad un vale en cualquiera de los restaurantes Los Mellizos. Y para más información visite nuestra página web www.losmellizos.net